¿Cómo están? El próximo martes 2 de abril, en la Casa Central de nuestra Universidad de Chile, se va a realizar un seminario todo el día, muy particular. Particular para los que no somos del ámbito de conocimiento específico que invita aparentemente el seminario, pero que da un paso muy especial. Fíjense que se trata del seminario que se llama Justicia Social en Educación Científica y matemática. Entonces, cuando yo leí el título, que vengo de un mundo totalmente distinto, y leí Justicia Social, Matemática, Ciencia Educación, yo dije, con Educación no puedo entender, pero con Matemática me pareció fantástico. Es un mundo a explorar. ¿Quiénes organizan esto? Es el Grupo de Estudios en Educación Científica y Matemática del Departamento de Estudios Pedagógicos. Y vamos a conversar con Alicia Zamora e Iván Salinas, académicos de este departamento y que están ahí en el... En, en, en la primera línea de organización de este seminario, que les reitero, el próximo martes, 2 de abril, en la Casa Central de nuestra universidad. Alicia, bienvenida, ¿eh? muchas gracias, bienvenida eh, Justicia social en matemática, si yo me equivoco en matemática, hacer un ejercicio me dicen, está mal, mal, mal. 2 uh -huh. más 2, bueno, yo sé que no es 4 necesariamente, pero para usarlo como ejemplo, uh -huh. si yo digo 2 dos más 2, dos, 3,5, me dicen, mal. Y yo digo, ¿dónde está la justicia social del que no sabe nada? ¿Cómo vinculamos esos dos términos? Sí, es un tema complejo eh, de sacar la disciplina matemática, como en la mayoría eh, está comprendida, a eh, entender que uno habla de educación matemática, que la matemática está al servicio de los ciudadanos. Cuando la matemática se pone al servicio de los ciudadanos, es cuando efectivamente podemos hablar de ciertos conceptos como este concepto de justicia social entendido, y esto eh, es relevante tratar de definir, como eh, un, una herramienta que tienen los ciudadanos para comprender el mundo y eh, mejorar el mundo. En, en este aspecto, desde la matemática crítica, que es toda una corriente uh -huh. dentro de la, de la enseñanza de la matemática, y que también se relaciona a su vez con la responsabilidad que tenemos los formadores de profesores, los formadores de formadores, para instalar estos temas, ya no solamente disciplinares, sino que de, trans, de transmitir esta necesidad de la matemática en la sociedad y cómo la matemática nos puede ayudar a comprender y a mejorar la sociedad en la que estamos. Iván, eh, nosotros usamos la matemática todos los días, sin darnos cuenta, uh -huh. eh, en niveles a lo mejor elementales, pero si supiéramos más matemática o estuviéramos mejor educados en matemática, ¿Podríamos influir más en las decisiones de nuestra vida cotidiana y de la vida social? La pregunta ahí tiene como una direccionalidad. Yo aprendo matemática y después la aplico. Okay. Pero cuando pensamos en justicia social, y esto se aplica matemática, ciencia, historia, eh, uno tiene que pensar más bien en la experiencia que tienen los contextos donde los estudiantes están, y cómo a propósito de esos contextos van construyendo conocimientos, ya sea en matemática, en ciencia o en historia. Y esa es como una un giro cuando pensamos en vincular estas dos palabras, justicia social, social y cualquier disciplina, pero en uh -huh. este caso ciencias y matemáticas, como eh, la, la experiencia del conocimiento científico, la experiencia del conocimiento matemático, me ayuda a comprender mi realidad y me ayuda también a enfrentar mi realidad desde la perspectiva de la justicia. ¿Y cómo lo hace? Para pa entenderlo Por, en, en concreto. Pensamos persona... un ejemplo. Exacto. Ya. Eh, este es un ejemplo que ahora estoy tratando con mis estudiantes, la mención de ciencias en básica, pero hay un ejemplo eh, que tiene que ver con el, cómo hoy día hablamos de ciertos conceptos. Por uh -huh. ejemplo, eh, la, la crisis medioambiental. Y la crisis medioambiental pensada desde la perspectiva de eh, las abejas que se están muriendo. Yeah. Yeah. Eh, uno podría pensar que cuando em, empieza a haber una unidad en ciencia y le dicen bueno, usted tiene que pasar la estructura y función de los seres vivos y habla de los vertebrados, los invertebrados, la situación de que estos tienen vértebras, que no tienen vértebras, o que son insectos, o tienen cuántas patas, cuántas alas, etc. Y eso es una visión muy descriptiva que uno puede decir ya, yo aprendí esto y voy y entiendo qué es lo que son los insectos. Pero si yo en vez de partir una lección desde esa perspectiva, parto de la lección desde el contexto en el que se están situando los estudiantes. Hace un año, más o menos, los apicultores hicieron una protesta en el, en el congreso para pedir acciones políticas Me acuerdo, sí. asociadas a que eh, por favor, se nos están muriendo las abejas y si se nos muere la abeja, se nos muere un montón de otras cosas. Se nos muere o sea, el mundo en el fondo. ¿no? Claro, Pero ¿cómo, ¿cómo pasa el estudiante a entender eh, que la abeja se muere a entender que eso tiene un efecto sobre eh, la comida que recibe, eh, los precios de los alimentos, el, el, la disposición de otros animales en el, en el ecosistema? Entonces, para enfrentarse a esa situación, para aprender sobre eso, uno, en vez de partir con la idea de que... Eh, tenemos que aprender la ciencia de las abejas para poder entender qué está pasando, uno parte con la idea de veamos qué está pasando en el contexto y por qué está pasando eso. Y después, entendiendo eso, eh, la organización y la agencia de los estudiantes para enfrentar eso eh, tiene que organizarse dentro de la educación. Pero eso requiere que dejemos de pensar el currículo científico como lo que es hoy día. Tenemos que pensarlo eh, desde prepararnos eh, eh, en entender los contextos. Y eso es una cuestión fundamental dentro de lo que nosotros armamos cuando pensamos en el conocimiento pedagógico. Alicia, pensando a nivel más básico aún, a nivel de estudiantes, ponte tú de colegio. Uh -huh. Y en la enseñanza de la matemática y la teoría. Imagínate lo viejo que soy. Para mí lo más moderno es la teoría de conjunto de lo que alcancé a estudiar en el colegio. Uh -huh. ¿Sigue existiendo la teoría de conjunto? Ya la. O sea, la teoría no, de conjuntos dentro se, se, de los matemáticos existe y existirá y seguirá existiendo. Eso pero no, no es la difícil. manera de enseñar la vida Claro, señor. de hecho es un fracaso de la, de la enseñanza de la matemática al introducir la teoría de conjuntos como teoría de conjuntos dentro de la enseñanza. O sea, la yuctaposición ya no me sirve. Yo era feliz con la yuctaposición. Eh, sirve... para eh, la matemática, insisto, pero no para aprender los conceptos de adición, que Perfecto. son los, o los de sustracción o diferentes operaciones que se pueden realizar ¿Y cómo, ¿Cómo podemos instalar en esa lógica contextual de que uh -huh. habla Iván eh, a los alumnos más niños a los, a los que están en, en básica en media y, y meterlo en la realidad a través de la matemática. Bueno, eh, eh, es mucho más simple de lo que uno cree, cree trabajar con niños que trabajar con, con los más grandes. Yeah. Porque los niños son, son mucho más lúdicos y uno a partir de problemas cotidianos, y los problemas cotidianos de los niños es cómo te repartes una bolsa de dulces para que a tu compañero no le toquen más dulces que a ti. Y ahí hay un concepto muy importante que tiene que ver con la equidad con lo equitativo, el reparto equitativo, que tiene un concepto matemático de fondo, pero tiene que ver con por qué yo puedo correr más rápido, puedo alcanzar cinco dulces y a ti te tocan dos. Ahí hay un concepto que uno puede trabajar transversalmente y es desde un problema que ellos tienen, de cómo repartes una bolsa de dulces para un número finito de estudiantes y que todos toquen la misma cantidad. Entonces, tú puedes trabajar el concepto de división, de reparto equitativo, pero a la vez de justicia. Es decir, ¿por qué unos estudiantes tienen cinco dulces y yo tengo dos dulces? ¿Por qué a él le tocarían más que a mí? ¿Cuál sería la razón de eso? Y ahí es hay que incorporar un tema... problematización al asunto. Que, Exactamente. Que, que, cuando, mm. En la prehistoria, cuando nosotros estudiábamos eso, mm. no existía, no, era la abstracción del número y punto. Claro, hoy día... Eh, también potenciado mucho por las eh, bases curriculares y las habilidades y el desarrollo del pensamiento matemático, se habla de la resolución de problemas. La resolución de problemas como una eh, estrategia metodológica que apoya la comprensión del uso, de la matemática. Ya no se estudia matemática, sino que se estudian los usos de la matemática en ciertos contextos y, en, en, y, sobre todo, con los más pequeños, mucho más fácil que con los más grandes. Porque ya los pequeños somos mucho más flexibles. Cuando somos grandes, estamos muy en, entendidos de una forma de entender matemática. Uh -huh. Y cuando uno quiere cambiar esa forma, eh, es muy difícil porque están las creencias, sí, está todo el imaginario construido social y culturalmente de lo que es una, una ciencia en particular. En cambio, con los niños no, uno puede hacer y, y trabajar eso desde, desde los niveles más pequeños. Iván, tú nos hablabas recién de que es necesario modificar el currículum, uh -huh. eh, enfrentar ya no solo a nivel de escolaridad, sino que también en la universidad, en la forma de estudiar ciencia, el cambio de currículum. ¿Se está trabajando ya en eso? Eso, eso no es fácil y, y requiere no, no. tiempo. O sea, ¿Se avanza? hay... Hay avances, eh, yo creo que la, lo que nosotros queremos presentar en el seminario más que eh, discutir sobre el currículo es discutir cómo pensamos estas situaciones eh, curriculares cuando nos, nos, nos metemos con la idea de justicia. Okay. Y ahí por ejemplo el tema de la, lo, que, lo, que, lo que decía Alicia, la representación que hoy día le damos a los niños eh, de las asignaturas. Lo, lo vemos con tu conversación de que en la prehistoria me decían que esto era matemática y la abstracción... Okay. Y una, una cuestión a entender ahí es que el currículo no es solamente el documento que uno recibe. El, uh -huh. el currículo también es toda la representación que uno hace en la sala de clases. Para un niño de cuatro años que va, o cinco años, seis años que va a una clase de ciencias, lo que hace eh, la profesora, el profesor en esa sala, en esa aula de ciencias, es lo que el niño entiende por ciencia del futuro. Entonces... <coughs> eh, el, hay que estudiar el currículo no solamente desde la dimensión de, del documento que nos señala, sino de, también desde las prácticas, desde qué es lo que está pasando en nuestras aulas y cómo estamos enfrentando en las aulas estas representaciones, tanto de la ciencia y de la matemática. La ciencia en general tiene esta perspectiva de que, de, de que está súper racializada, o sea que la hacen cierto tipo de personas en la sociedad, sí. en general son hombres, eh, son blancos, eh, son medios locos, se pone una bata, qué <risa> sé yo. Pero... Pero esas cosas están cambiando, y están cambiando justamente porque ha habido un movimiento que ha, ha, ha dicho que la ciencia no es solamente el espacio donde están estas personas trabajando, sino que hay, hay más, más, eh, más representación de otros grupos dentro de esta, de, de esta comunidad de científicos. Y, y también como existe esa representación de otros grupos, tiene que haber otra representación de la ciencia en la escuela. Y, y ahí el, el currículo no, no, no puede entenderse solo como el documento. El documento es algo que guía. Pero el, la idea es que nosotros pudiésemos tener eh, profesoras y profesores pens pensando estos temas con eh, mucha creatividad para poder enfrentarse a los contextos en los que van a estar. Porque es, es difícil. Es decir. otro mundo. Sí. Es un cambio pues, de paradigma, digamos, de, de cómo sí, eh, de todo. ¿no? Ahora, ese cambio paradigmático se puede hacer a nivel de la mentalidad de quienes van a enseñar. Pero tenemos un problema con el sistema educacional. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Tú crees que el sistema educacional chileno actual Permitiría la incorporación de un paradigma tan renovador desde alguna perspectiva medio revolucionario, desde la perspectiva de los más viejos eh, como este? Mira, Alicia. mira que es eh, eh, eh contradictorias las señales que nos da el sistema porque por un lado por ejemplo en matemáticas siguen el sin método Singapur que tiene que ver mucho con resolución de problemas, con estrategias, con desarrollo del pensamiento y por otro lado el mismo sistema eh, nos pone pruebas estandarizadas que lo que hace es coartar un poco la libertad de lo que hace el profesor en la sala de clase porque además hay una representación de que se tiene que enseñar de determinada forma para que puedan responder de determinada forma pero eso tampoco está demostrado. Entonces, cuando hay eh, formas diferentes de enseñar, hay resistencia de los mismos que enseñan. O sea, los profesores, ¿por qué? Porque han sido formados de, desde otra perspectiva. significa un esfuerzo distinto. Claro, es un desafío eh, mayor y eh, es algo que además nos pone en tensión. Claro, porque yo aprendí de una forma, si yo aprendí de esto, ¿por qué eh, tendríamos que cambiarlo? La pregunta es, ¿tú aprendiste? ¿Eso pasó con el resto de tus compañeros? Piensa en tu propia historia y ahí volvemos nuevamente al contexto. ¿Cuántos de tus compañeros son universitarios? ¿Cuántos de tus compañeros efectivamente siguieron otro tipo de estudios? Y uno ve que hay una elite que comprende, pero no que la mayoría, ¿entiendes? Entonces no se formó al ciudadano, a la persona común de la calle para que entendiera el mundo, sino que se formaron ciertas personas que transmiten esta este conocimiento eh, de la elite. Y se lo transmite a otra élite. Entonces no estamos formando a la persona para que comprenda el mundo, sino que estamos formando un reproductor de conocimiento. Y eso es súper difícil de, de reconocerse que uno es parte de una élite y salirse de ese estado de confort para que, eh, ponerse al servicio de, de los otros, de los que generalmente les cuesta, de los que no entienden para qué esto, y que son muy cuestionadores de, de lo que están haciendo y de lo que reciben. Entonces, eso es un desafío enorme que tenemos los profesores y el desafío que tenemos nosotros, los formadores de profesores, para poder eh, decirle a los profesores que este, esto que estamos haciendo, estamos perpetuando este círculo de, de conocimiento y de poder, ¿por qué no lo podemos democratizar? ¿Por qué no podemos hacer que todo el mundo entienda que la matemática sirve, que la ciencia sirve y dónde sirve? Yo creo que eso uh -huh. es súper relevante. El tema de verdad, mirado desde esta perspectiva, tiene una proyección que es difícil de, para los legos o los que no estamos en ese mundo, a la primera eh, imaginarla. Eh, cuéntanos un poco más, Iván, en lo concreto del seminario. Eh, ¿A qué horas parte? ¿Quiénes vienen? ¿Qué, qué, un poco sí, para el... los que... ¿Y quiénes pueden ir? Sí, el, el seminario está abierto. Hay, hay una, una, una ficha de inscripción en la página web filosofía.chile.cl. Perfecto. Eh, ahí está el programa también. Vamos a tener tres paneles fundamentalmente: un panel donde vamos a hablar de eh, el, la formación docente dentro de, este, de esta idea de justicia social. Que, ¿Qué, qué preguntas nos estamos haciendo para abordar este tema de la formación docente y algunas experiencias ahí. Eh, en, ge en general, la, los presentadores son fundamentalmente personas del departamento que han estado trabajando con algunos temas de, de ciencia o matemática, pero también tenemos dos presentaciones de personas que son fuera del departamento. Hay una presentación de la jefa UTP de uno de los, de los centros de práctica, de los liceos que tenemos acá, eh, que va a estar presentando también el, qué es lo que están haciendo en la comuna de San Joaquín porque el liceo tiene este sello de justicia social. Entonces vamos a ver sí, sí. Qué, cuáles son las cuestiones que ahí en ese, en ese liceo están desarrollando. También eh, otro, otra presentación eh, que viene eh, profesora Ana Rojas desde Rancagua. Pero ella nos va a presentar lo que tuvo en su proyecto de enseñar ciencias en contextos de, eh, de encierro. Y en contexto, eh, o con niños que, han, eh, que son infractores de ley. Uh -huh. También nos van a presentar esas experiencias. Que algo que Estoy está... En que es un tema muy candente hoy día en el, en, el, en el ámbito público. Y hay otro panel que es un panel más de investigaciones, de, de qué investigaciones estamos trabajando, eh, pensándolas también desde la perspectiva de la justicia. Ahí, eh, voy a presentar una propia investigación yo, eh, pero también la profesora Joana Camacho del departamento, que se ha, se ha dedicado a estudiar eh, lo, el género dentro de, de la educación científica y una perspectiva también sobre las matemáticas y la noción de justicia que nos va a presentar el profesor Lino Cubillos también del departamento. Entonces, Alicia, por último, horarios, ¿a qué horas parte? ¿A qué horas te... ocupa todo el día? Sí, desde las 9 hasta las 18 horas estaremos en estos tres paneles que, que invitamos a que toda la, la comunidad, tanto los profesores, los futuros profesores y ojalá toda la comunidad de, de la Universidad de Chile, para que pueda participar en este. Casa Central. En la, la casa, Marte, casa central. 2 de abril, 9 de la mañana. Sala Ignacio Domingo. En la linda sala. Y va a haber café. Más. Iba a café, buena <risa> cosa. Alicia Zamorano, Iván Salinas, un millón de gracias por haber compartido estos minutos y habernos contado de este eh, eh, apasionante seminario. De verdad, entusiasmado, así que nos encontramos el martes. Nos encontramos el en martes. 9 de la mañana en eh, la sala Ignacio Domeico de nuestra Casa Central. Y ustedes también están invitados, por supuesto, y muchas gracias por acompañarnos ahora.